Tres horas después... ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Horas después, ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Por aquí no. seis horas y media después. No. Algunos centímetros más tarde El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. 346 minutos más tarde... Eso es, así se hace. Un montón de aburrida matemática después. Después. Bueno chicos es que les guste mi gameplay de casting racing nitro full pero si pongo canciones el copyright me bloquea el canal de youtube pierdo suscriptores porque yo ya no Pensamos pongo canciones rara vez que la pongo las canciones show. chicos pero en fin esto que siempre que... no me ocurra lo mismo pero si un idea a de a cartoon a... no, canal, no me duele tan me bloquea el canal les pongo triste, sin pero música pero que youtube no me talento. está dando lata con las canciones chicos mi nombre es Coco Bandico.